Hola amigos, bienvenidos a este video en el cual les voy a mostrar el funcionamiento de mi proyecto de grado que es un lector de billetes, un aceptador de billetes que funciona con un computador y un lector que tiene una tarjeta de arduino y una cámara Bueno, vamos a probarlo Voy a comenzar metiéndole este billete de mil pesos Bueno, después de que lo leyó Como vemos acá en la pantalla me dice que La denominación del billete es 5 mil pesos Y que además el billete es verdadero, el billete no es falso Acabo de comprobar la autenticidad del billete Y de determinar su denominación Bueno, lo siguiente será probarlo con este de 20 mil pesos Así este también es original Vamos a ver Acá lo está leyendo, para para leerlo Y el computador me dice que La denominación del billete es 20.000 Y además que el billete es verdadero Ahora voy a probarlo con este otro de 10.000 Que también es un billete original Lo meto acá Como vemos la pantalla me dice que el billete es de 10.000 y que es original. Acá tengo estos dos billetes falsos, uno de 10.000 y uno de 20.000. Vamos a probar cómo reacciona con estos billetes, cómo funciona. Bueno, acá me dice la denominación del billete es 20 mil y el billete es falso. Como vemos, eh, pudo reconocer el billete y además sabe que el billete es falso. Ahora probemos con este otro de 10 mil pesos colombianos. Acá le está leyendo. Efectivamente la pantalla me indica, el computador me indica que la denominación del billete es de $10,000 y que el billete es falso también, lo cual es correcto. Vamos a probarlo ahora con una hoja de papel blanca. Y me dice directamente que el billete es falso. Es falso. Bueno amigos, eso ha sido el, el funcionamiento de mi lector de billetes. No siempre funciona. Hay algunos casos donde, donde devuelve algunos falsos positivos. O falsos negativos. O a veces cambia la denominación del billete. Pero pues... Pienso que ha sido un proyecto exitoso aunque hay cosas que valga la pena pulir, hay cosas que valga la pena mejorar, sobre todo en el diseño mecánico. Bueno amigos esto ha sido todo en este video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.